Hola, hola, hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a tomando mate, retomando vida. Y hoy de nuevo con nuestro amigo Dani. ¿Qué tal? Dani? Hola, qué tal. Estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, Dani. Y hoy en un programa muy especial. Sí, por supuesto. Casi como que te dejo todo el peso del programa, ¿eh? <risa> Casi. Ya me dijeron sí. por aquí que venías nervioso, pero no, no es para <risa> ponerte nervioso, porque lo que vamos a compartir va a ser algo maravilloso. Sí, claro que sí. Este fin de semana, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Pues este fin de semana hicimos un viaje por parte del grupo Manifestación Mística. A un lugar, a una reserva llamada Biosfera del Cielo Que Ajá. está en Gómez Farías, en, en Tamaulipas, aquí en el país de México Exacto Y pues más que nada es un bosque, muy bonito el lugar por cierto Y, y pues hicimos una serie de actividades en ese lugar Déjenme decirle que aquí Dani es biólogo, ¿eh? así que sí. tiene toda la autoridad del sí. mundo Háblanos un poquito de la reserva la Biosfera del Cielo bueno pues como biólogo sí como biólogo sí eh, pues esta reserva es la más importante aquí en Tamaulipas porque es un es una mezcla de bosque mesófilo de montaña un, una reserva una isla prácticamente que se ha mantenido intacta en lo más profundo eh, intacto me refiero a que no ha tenido no ha sido alterada por el hombre hoy en día sí. pues todo y, y vaya que va a continuar así mientras mantengan ese camino eh, lleno de, de dificultades, ¿no? Que solo se puede tener acceso con una 4x4 sí. y que desde el municipio de Gómez Farías uno tarda dos horas y media, tres horas para llegar al ejido de San José. ¿no? ¿Es sí. Así? Sí. O sea, no puede entrar cualquier carro a no. ese lugar, a ese sitio. Sí, y sobre todo pues eso es lo que hace, lo hace más bonito, ¿no? Que, claro. que está conservado que está alejado de la ciudad y estar ahí pues sí es una experiencia muy bonita Exacto. y muy recomendable la verdad sí la biodiversidad es increíble no sí hay de todo y hay pocos lugares en el mundo como este sí por supuesto que sí poco muy lugar. muy pocas muy pocos lugares tienen tanta variedad tanto de plantas como fauna y flora uh -huh. este y sobre todo en este lugar que te digo es eh, como que una isla que se ha quedado ahí es claro. una huella por parte de la naturaleza, pues mágica. Exacto. Y mágica, que vamos a, a, a pedirle a Ricardo si nos puede ir poniendo imágenes mientras estamos hablando, ¿no? Para que ya las personas que nos ven tengan mayor, mayor idea de lo que estamos hablando. Y decíamos mágica también porque no solo la naturaleza a nivel físico, no solo el reino vegetal, el reino mineral el reino animal se encuentra con una biodiversidad increíble sino que, además, el reino de los elementales está presente y está presente con mucha fuerza sí. e hicimos este viaje, comenzando el equinoccio de primavera eh, con la intención, por supuesto, de recibir el año nuevo de la naturaleza el verdadero año nuevo que debiéramos todos celebrar si es que queremos estar en sintonía, en sincronía con la naturaleza uh -huh. y de esta manera poner nuestra semilla y empezar a sembrar para todo aquello que queremos hacer que crezca durante el año y que comience a dar frutos también sí. para realizar, concretar, avanzar, materializar, plasmar este es el momento perfecto, estas son las fechas indicadas para iniciar todos estos propósitos tan hermosos y qué fantástico si tenemos en cuenta a los reinos elementales, sí. ya que la participación de ellos en todos los aspectos y el quehacer del hombre puede y debe de llegar a ser fundamental si es que los incluimos. Si no los incluimos, como siempre lo hacemos generalmente, uh -huh. podemos estar de alguna manera contradiciendo las leyes naturales sí. y transgrediendo la ley divina. Por eso es muy sabio. Entonces, hacer lo que hicimos en estas fechas y también en cualquier fecha, ¿no? Sí. Pero bueno, estas son fiestas de festividades para el reino elemental y ahí estuvimos con ellos también participando y festejando sí, con sí. todos ellos. Y entonces hicimos actividades, meditaciones y rituales a cada uno de los elementos, ¿no, Dani? Uh -huh. Sí. Y comenzamos con el elemento tierra. Bueno, pues la meditación del elemento tierra fue para mí... Eh, como que centrarse como que regresar al momento presente y cuestionarme qué era lo que yo quería y hacia dónde quería llegar yo era un momento especial para empezar a, a pensar en esas cosas a las que yo aspiro a alcanzar claro. pero sobre todo me sirvió para darme cuenta de dónde estoy dónde estoy justo ahora qué es lo que tengo qué es con lo que cuento para llegar hasta allá y durante esta meditación pues me sentí. Eh, había, había muchos mosquitos. <risa> ah, entonces, eso sí. <risa> Entonces, yo lo tomé como que. Como que estaba en un estado de meditación y esos mosquitos alrededor eran como que las distracciones de, del mundo moderno, ¿no? Todas esas cosas que están distrayéndote constantemente, que están tratando de captar tu atención. Uh -huh. y, y pues uno siempre debe estar centrado, cerrado eh, y. Visualizando eso que uno anhela alcanzar Ya sea en el ámbito que uno espere hacerlo Y otra cosa fue la ofrenda y sí Porque hicimos una ofrenda muy bonita A, ah, a los elementales de la tierra A los elementales de la tierra Y esta ofrenda para mí representó eh, Lo que yo daba de corazón En pos de lo que yo anhelo De lo que yo quiero alcanzar Entonces Exacto. más que una ofrenda física Fue una ofrenda personal, una ofrenda mental y espiritual, eh, poner de mi parte, comprometerme con, con los elementales, con el universo y con la divinidad, para ir en pos de este camino hacia la iluminación, ¿verdad? Claro. Sí. Y los elementales de la tierra pueden ayudarnos muchísimo en la construcción de la vida que nosotros queremos en esta tercera dimensión y en este reino material. ¿sí? Sí. Ellos siempre y cuando estén eh, se los integre para concretar, realizar cosas positivas que nos ayuden a crecer y nos ayuden a hacer de este mundo un mundo mejor, van a participar con todo el gozo, con toda la alegría sí. y, y con toda eh, la dicha de estar siempre cerca del ser humano, porque a ellos les encanta estar cerca del ser humano sí. ¿Y, vale? y no lo demostran <risa> <risa> y no lo demostraron, claro que sí es que en ese lugar y en ese sitio tan mágico, tan impregnado una vibración de una energía tan elevada estos reinos se sienten con fuerza ¿sí? Sí. y entonces nosotros les dimos eh, en ofrenda estas cosas que tanto les gustan los gnomos, duendes, hadas como son caramelos, como son piedritas como son moneditas y por supuesto nosotros eh, les pedimos que nos colaboren y nos ayuden en todos estos sueños y en toda eh, estos deseos e intenciones que tenemos respecto uh -huh. a lo que necesitamos vivir en este mundo para avanzar y para crecer. Sí. ¿No es así? Sí. Ajá. Esa fue la primera meditación. Sí. Y luego vino la segunda meditación al día siguiente: sí. la meditación de, del agua, el elemento agua. La del elemento del agua, exacto. y Muy pues, especial esta meditación siempre. Sí, creo que fue una, la más intensa Ajá. porque, pues, ese. Sí. Es, es el elemento donde hay sentimientos, o sea, todo es puro sentir a, a flor de piel eh, y es la intención expresada a través de las emociones y pues es algo muy muy muy intenso, muy real porque es algo que viene de adentro es, es una reconexión, con bueno en mi caso fue una reconexión conmigo mismo y sobre todo con la parte femenina que hay en mí, con la energía divina femenina uh -huh. que hay que en, mí, en mí y que se expresa en este mundo terrenal por parte de la Madre Tierra y pues yo tuve una experiencia muy bonita que fue eh, primero darme cuenta de que yo personalmente he sido muy, incon y fui muy inconsciente y muy ingrato con, con la naturaleza. Uh -huh y con todo lo que tiene que ver en ella, entonces, después de eso me di cuenta de que no había sido el único, sino que la humanidad se había desconectado de ella, de, de, de nuestra madre tierra, y de que ella siempre nos había estado dando todo a manos llenas, o sea, nunca nos ha desamparado, nunca nos ha dejado solos, y como toda madre siempre nos lleva de la mano, cuidándonos, nutriéndonos, bebemos de ella, nos alimentamos de ella, y nos ha dado todo y nosotros le hemos regresado tampoco, por lo contrario eh, no hemos agradecido como se debe todas estas bendiciones de las que nos llena y sin embargo ella sigue ahí dándonos y dándonos y dándonos y esta reconexión con ella me hizo entender que, que la conexión siempre estaba ahí, siempre está ahí, siempre está esperándonos que volvamos a casa, que la reconozcamos como nuestra madre que reconozcamos esa energía femenina que hay en nosotros y que hay en nuestro alrededor y, y, que, y que la empecemos a vivir, este, no, no sentí yo que como muchas personas dicen que, que la madre tierra está enojada y que se está vengando <risa> y, que, y que trata su furia porque todo lo que le hemos hecho, no sentí para nada que fuera eso, sin embargo pues son consecuencias de nuestros actos, o sea, son cosas que obviamente tenían que tener una consecuencia, uno no puede estar constantemente devorando la naturaleza de esta forma sin esperar una consecuencia natural en, en cambio a esto, ¿verdad? Entonces, pues, yo creo que es momento de que seamos más conscientes y de que aceptemos, ¿verdad?, este, por medio del amor que nos hemos equivocado, porque a final de cuentas no, no se puede hacer daño desde la conciencia, o sea, siempre es de una forma inconsciente, entonces nuestra madre lo sabe, y sabe, que, que, sabe cuando, que, que cuando reconocemos que nos hemos equivocado, y siempre, al igual que el universo, siempre nos va a dar una oportunidad más de hacer las cosas bien. Después de esto... Y mucho más. <ríe> sí. La madre siempre... Sí, sí. Cuando cierra una puerta deja, venta deja abierta una ventana Sí, por ¿Sí? Siempre, siempre nos dan más y más oportunidades A veces tal vez más de las que nos merecemos Pero bueno, así es una madre sí. y, y esta meditación y, y, y este trabajo que hicimos con el elemento agua eh, Es un trabajo muy interno Es un trabajo sí. muy lleno de emociones, de sentimientos Muy fuerte, en donde se expresa y se manifiesta el alma A través de nuestro cuerpo sí. Nos tapamos todos los sentidos y fluimos en ese, eh, con esa fuerza que surge de la esencia misma de nuestro corazón, de nuestro sí. alma y entonces va curando, va sanando va reparando y la verdad es que puede llevarnos a, a otro <risa> estado de conciencia sí. ¿no? y sin tomar nada ¿eh? sí, <risa> sí, absolutamente sí. ¿eh? solamente la naturaleza, sí. los elementales del agua, trabajando en nosotros y trabajando también en esa Agua especial que energizamos sí. y que pedimos que, que la transformen en sanadora, en curadora, de la cual todos bebimos y hasta nos echamos no. en la cabecita, ¿no? <risa> tipo autismo sí. así. Y, y bueno, fue muy lindo, muy lindo. Sonia también vivió algo muy fuerte, ¿no? Sonia, sí. <risa> Ella prefiere callar, me parece, en estos momentos. Pero Ricardo también, ahí vivió su experiencia y hasta yo también viví mi experiencia. Pero la tuya que nos compartes es maravillosa, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿Algo más? Eh, pues nada, que, que yo como hombre eh, por mucho tiempo reprimí esos sentimientos claro. en, en mí, eh, no los dejaba brotar y esos sentimientos son como una semilla que, que cuando es regada, cuando es cultivada y todo, pues se convierte en un, en un poderoso árbol, ¿no? Entonces, eh, es, hay más energía en, en esa parte que de la que uno piensa, como tuve la otra vez, que normalmente se la asocia con la debilidad y claro. para nada, para nada es así. Para nada es así, es una energía muy bonita, muy sanadora claro, claro. y que ha traído grandes cambios en mi vida. Porque si no recobramos la sensibilidad, si no recobramos esa conexión con el todo, ...en especial con las personas, ¿no? Porque hay mucha gente que es amante de la naturaleza... ...es amante de los animales... ...ah, sí, pero no aguanta a las personas... No. <ríe> ...eso es una enorme contradicción... ...digo, qué bueno que amen la naturaleza... ...qué bueno que amen a los animales... ...pero a las personas también hay que amarlas... ...claro, es más difícil amarlas... ...porque las personas... ...son complicadas... ...así también como lo somos nosotros... ...pero si tenemos un corazón amplio... ...grande, lleno de luz podremos conectarnos con todos y ser consciente y cuidar de todos. Sí. Y para eso la energía femenina, la energía de la madre, tiene y debe de estar presente en nosotros. Y el elemento agua es fundamental. Sí. Y luego hicimos la tercera meditación, sí. que ya fue en la nochecita, sí. el elemento fuego. Eh, una meditación y un trabajo intenso, ¿no? ya con fuerza, sí. con compromiso. ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia? bueno pues para esta meditación pues este cabe mencionar que estábamos alrededor de una fogata y pues en esta meditación más que nada lo que hicimos fue purificar a través del fuego y quemar en el fuego todos aquellos egos todos aquellos sentimientos negativos todos aquellos miedos que nos impiden avanzar quemarlos ahí quemarlos y, y, y liberarnos más que nada de esas cargas que, que, que muchas veces nos frenan y nos detienen. Eh, personalmente yo dejé en ese lugar cosas que, que traía cargando del pasado y decidí soltarlas en el fuego, que el fuego purificara todas esas cosas, pues que no estaban contribuyendo a, a, a mi crecimiento, y fue muy bonito porque al momento de hacer eso empecé a fluir en mí como que, como que esos sentimientos que había despertado la meditación del agua empezaron a fluir como que hacia afuera. Entonces, pues en forma de amor, de agradecimiento con las personas que me, que me acompañaron, que estaban ahí contigo. Uh -huh. Y fue algo muy bonito porque se siente, se siente uno... Se siente una ligerez una paz, una tranquilidad y, y esos sentimientos comienzan a fluir con mayor naturalidad Una vez que uno deshace todas esas barreras que nos separan unos de otros Exacto. Y fue un verdadero bautismo de fuego sí. Y fue una ceremonia, una meditación en donde se llamó a las salamandras Y se les pidió, siempre con responsabilidad, siempre con total y absoluto, y absoluto compromiso y conciencia de lo que nosotros estábamos iniciando, de que nos ayude en este crecer, en este liberarnos de todos los apegos, de todas las ataduras, porque nuestro compromiso máximo, trascendental y fundamental, que era la liberación y que es la iluminación, sí. es para todos nosotros, o por lo menos los que estábamos ahí, nuestro mayor anhelo, nuestra mayor intención. Sí, ¿Sí? Sí. Y eso es fundamental cuando se le llama a los elementales del fuego Ellos tienen que ver, tienen que percibir Y tienen que eh, captar De que realmente las almas son sinceras, son genuinas Y están absolutamente conscientes De que cuando se los llama y se los invoca No es para cualquier pequeñez <risa> Tiene que ser para cosas trascendentales Entonces hicimos ahí una... Oración, la oración del iniciado sí. La repetimos todo con fuerza Con energía, con vigor Y bueno Y ahí finalizó luego Con ese bautismo de fuego eh, Finalizó la meditación Tan bonita y tan linda ¿no? sí. Esa noche de la cual luego nos quedamos Como ocurre siempre en todo campamento Bueno, tú te fuiste a dormir temprano Pero ahí nos quedamos varios Y, y bueno, hablando conversando compartiendo en esa noche y en ese lugar tan hermoso sí. ¿sí? perfecto y luego queda la última meditación la del elemento aire no es, uh -huh. esa que hicimos poco antes de salir sí. ¿sí? Donde... bueno en esa meditación pues fue la, para la que más me, la más intensa fue pues como la del agua no la sí. la la del fuego fue como que muy, muy purificante, muy no sé, como que soltar, así como Ajá. que aliv alivianar el peso y en la, en la meditación del viento fue totalmente ya eh, me sentía liberado, me Ay, sentía Dios tranquilo Dios. en paz, o sea a, a, tenía mucha serenidad, o sea mucha tranquilidad en mi mente mucha paz en mi corazón era como que, como que ya a partir de ser un punto y aparte en el que todo va a salir bien. Eh, la meditación del viento, pues fue eso, o sea, es eh, como que una brisa, como que algo suave, este, recorriendo pues mi cuerpo, mi mente. Mm. Y fue, fue no, no puedo expresarlo en palabras, pero fue eso, fue simplemente ser, o sea... La ligereza sí, del ser, que, el fluir. Sí, eso. El sí. saber que... que que volvemos a respirar aire nuevo después de haber renacido. Sí, sí, eso. ¿Lo bien? sí, sí, sí exactamente. Eso. o sea, pues, Prácticamente el fuego fue como que, como que morir, ¿no? Y Ahí como, está, que, claro, como que... Morir. Como el fénix, ¿no? Y entonces <risa> resurge. Y eso fue para mí eh, la meditación del viento, como que un resurgir, un nuevo comienzo y pues una nueva oportunidad de vivir nuevas experiencias. Y de seguir en este camino. Exacto. Exacto. Y bueno, ahí finaliza las cuatro meditaciones que, que dimos. Uh -huh. Claro que hubo muchísimas cosas más, ¿no? En un viaje que duró... Tres días, eh, tres días, dos noches uh -huh. En un lugar maravilloso Como venimos diciendo Y uh -huh. no me canso de repetir porque realmente Es uno de los lugares más fantásticos que yo haya conocido sí, Igualmente yo también ¿Sí? Sí. ¿Sí? <risa> Hablando con respecto a la naturaleza Hablando con respecto a las energías Y hablando con respecto a la gente Que vive ahí sí. sí. Gente excepcional Todavía <risa> muy pura, un corazón enorme Nuestros saludos a todas las personas De Elegido San José eh, Bueno la verdad es que no alcanzas palabras para describir todavía eh, esa belleza que conservan en su interior, en su alma y que la reflejan a través uh -huh. de sus ojos. Y que, bueno, esperamos nosotros, al regresarnos de ese lugar tan mágico, traer mucho de todo eso, ¿no? Sí, claro que sí. Y que a partir de este video estamos transmitiéndole a todos ustedes que todo eso es posible. ¿Mm? Uh -huh. Poder volver a eh, alcanzar la naturaleza, el origen y el estado Natural del ser Si es que nos volvemos a conectar Con la madre naturaleza y con los elementales sí. Y bueno, luego de haber finalizado Entonces la meditación con los elfos Los del aire eh, Los elementales del aire Nos regresamos a casa En esa 4x4 ¿sí? Brincando Subiendo y bajando dos horas y media Hay que aguantar ¿eh? <risa> Pero con una alegría Cansado sí, pero con sí. una dicha inmensa Y... Y ahora estamos filmando este video compartiendo todo esto. Bueno, ¿qué más quieres compartir, Dani, ya para ir cerrando sí, y responder algunas preguntas que habían quedado pendientes de la charla anterior? Sí, eh, pues por último a mí me gustaría eh, compartir algo que es lo que saqué de todo esto y es que eh, nos conectamos mucho con las cosas que están fuera de nosotros. Eh, a distancia y todo, pero la conexión más importante que es con uno mismo la ignoramos y, y pues me di cuenta de que hoy en día pues se ve reflejado a través de muchos movimientos este, sociales, muchas revoluciones y todo eso que hay en el exterior pero me di cuenta que eso de nada iba a servir si no había primero una revolución dentro de nosotros, un movimiento dentro de nosotros este, ese cambio dentro de nosotros este, si, no lo, si no lo expresamos en nuestra persona difícilmente lo vamos a poder plasmar en nuestra realidad y también aprendí a fluir eh, también lo veo fuera que es que es, normalmente hay marchas en contra de las cosas en contra, o sea, en contra de la violencia que en contra de la guerra que en contra, este, por defender este, la familia le llaman así están en una lucha constante allá afuera, pero en lugar de estar a favor de las cosas, a favor de, de fluir, o sea, a favor de la paz, a favor de los valores, a favor de cosas eh, que nacen de adentro. Entonces, eh, pues esa guerra externa no es más que un reflejo de la guerra interna que muchas personas tienen dentro. Y pues normal, la paz. Eh, que queremos ver afuera, pues comienza con nosotros. Exacto. Y, y pues es eso, o sea, invitar a las personas a... Y esa paz que comienza con nosotros se alcanza si se logra ese equilibrio, esa armonía y, y esa sanación en los cuatro elementos representados uh -huh. en nuestros primeros cuatro chakras, sí. cuatro, cuatro lotos, ¿no? Esas cuatro energías que existen en nosotros tienen que armonizarse, si no, no vamos a hallar esa paz. Y el trabajo de los elementales es fundamental para alcanzar esa transformación y ese logro. Sí, sí, vale. perfecto, Dani. ¿Sí? Gracias. Muy bien, vamos a responder las preguntas. ¿Cuánto va más o menos, Sonia? 25 minutos, perfecto. A ver, estas son las preguntas que quedaron pendientes de la charla anterior. Sí, okay, sí. Vamos a leerlas. Bueno, pues empezamos con Janinis Kalisi. Maestro Diego, gracias por sus charlas Ojalá nunca se acaben Quisiera que me aclararas algunas dudas, por favor La sí. número uno dice ¿Los seres que vivían en la Atlántida ¿Eran de otro planeta o eran humanos adaptados a las profundidades? Ok Bueno, lo que hay que saber de los atlantes Es que no eran solo una raza Sino que eran varias razas Y que no era solo una isla o un lugar Había varias colonias dispersas en el planeta entre estas razas, que las llamamos Atlantes, estaban los Lemurianos pero estaban también los de cabeza alargada, los de cabeza pepinada ¿sí? y estaban también los de piel azul, y así, creo que había tres, dos o tres más y bueno, todos ellos coexistían y vivían de una manera, eh, digamos que, llena de tolerancia, llena de cooperación pero a una de estas razas, eh, a las de cabeza pepinada, se le ocurrió de repente querer estar por encima de las otras comunidades, de las otras razas, y fue de ahí que se generó luego una catástrofe, una guerra, y entonces esa humanidad se extinguió. Ahora, ¿vienen de otros planetas? Sí, eh, la mayoría de ellos venían de otros planetas, por ejemplo los de piel azul venían de Venus, los de cabeza a pepinada venían también de otros lugares, no recuerdo ahora exactamente. Los que eran 100% terrestres eran los lemurianos, ¿sí? Eso sí estaban aquí desde hacía millones y millones de años. Pero bueno, esa humanidad entonces ya dejó de habitar el planeta Tierra, por lo menos en la superficie, por lo menos en la superficie, porque existen facciones sobrevivientes de esa humanidad y están dentro de la tierra y están también en el espacio y bueno, y aquí están de una o de otra manera, algunos ayudando a la humanidad y otros intentando reprimirla también ¿qué más? la pregunta número 2 dice ¿qué me podrías decir sobre la desaparición de los mayas? ¿tiene algo más allá de solo la investigación que se le ha hecho? Eh, aquí está el matecito gracias con respecto a los mayas, bueno, la verdad es que ellos sí lograron, gracias a una inmigración atlante, sí, eh, evolucionada, positiva, por supuesto, lograron aprender muchísimo de ellos, y cuando la humanidad ya cambió, cuando la humanidad dio paso a la quinta raza, que somos nosotros, sí. eh, bueno, los mayas estaban listos para también pasar a una cuarta dimensión ya, porque tenían un nivel de evolución y un nivel espiritual muy amplio y no les correspondía vivir todo lo que luego se desató y lo que seguimos viviendo nosotros. Entonces los mayas realmente dejaron muchos vestigios, dejaron mucha sabiduría, pero ellos también dejaron el planeta y se fueron a la cuarta dimensión. Ahí están. Ahí están. Okay. Ya, ya lo vamos a encontrar pronto a ese pueblo, ya vas a ver. Bueno. Número 3. Alguna sí. vez pensé que los arcángeles y arcángeles son, son humanos iluminados, evolucionados. Es cierto. Muchas gracias por estar en la tierra y compartir tu sabiduría. Un saludo. Ah, gracias a ti por mandarnos las preguntas. Eh, bueno, sí, se le ha llamado a muchos maestros iluminados o... Oh, Inclusive a extraterrestres evolucionados se le han llamado ángeles uh -huh. Y la verdad que en gran medida también sirven, apoyan y ayudan a, a, a la labor y a la protección de los ángeles en, en el, A la labor y a la protección como lo hacen los ángeles uh -huh. con respecto a los humanos Pero hay que saber distinguir de que la línea evolutiva humana es diferente a la línea evolutiva angelical los ángeles mmm, no tienen el mismo origen que tienen las almas humanas y tienen otra línea evolutiva. Entonces, de una u otra manera, ellos no conocen el libre albedrío, no, no pasan por, por las eh, sucesivas reencarnaciones. Es otra esfera de vida, es como un elemental, pero un sí. elemental de planos elevados, ¿sí? más allá del cuarto elemento. Podríamos decir que un, son elementales del quinto y del sexto elemento. <risa> bueno, bueno eh, Dylan Noel Pierucci uh -huh. dice: Hola Diego, muy buen video y cada uno de los que publicas. Estoy suscrito, veo tus videos desde Córdoba, Argentina. Pregunto: No sé si en algún video lo explicaste al 100%, así que pregunto: ¿Qué puedes decir ajá. o comentar sobre los sueños lúcidos y los viajes astrales? ¿Sueños? Sí, sueños lúcidos. Ah, sí, sueños. Ajá. Y dice, si, ¿qué consejos tienes para conseguirlos? Si es que son de gran ayuda Un abrazo enorme y éxitos Muy bien Córdoba linda y bonita Extraordinaria provincia <ríe> Tienes que conocerla, Dani ya lo sabes. Un día Algún día voy. Cuando, <ríe> cuando allí, me invites <ríe> Cuando vayamos a Argentina Una de las provincias que te voy a llevar es Córdoba Claro la Argentina es bonita Toda, ¿no? Pero sí. a Córdoba la conozco muy bien y me encanta y el humor cordobés es muy famoso ¿eh? Así que prepárate a reír y a reír porque es fantástico Y con respecto a los sueños lúcidos Y con respecto a los viajes astrales Lo que nosotros tenemos que saber es que Antes de querer hacer un viaje astral Debemos nosotros de alcanzar la conciencia y la lucidez en el sueño Para alcanzar la conciencia y la lucidez en el sueño yo creo que esto es materia para dar toda una charla, ¿no? Completa. Pero para poder comprender y entender, a grandes rasgos, eh, debemos de saber de que tenemos que darle la, import la importancia que merece, en primera instancia, el sueño. Nosotros eh, estamos, de alguna, de alguna manera, programados o, o acostumbrados a no darle importancia a toda la actividad y a todo lo que se desarrolla en nuestro interior por supuesto en vigilia y mucho más en los sueños todo lo que sucede en nuestro interior ocurre y pasa y, y, y no estamos atentos a todo ello entonces, si nos volvemos cada vez mucho más conscientes en el estado de vigilia hay muchas más probabilidades de estar consciente y lúcido en el estado del sueño si ponemos... Eh, atención y anotamos lo que vivimos o lo que recordamos en cada sueño todas las noches cada vez más vamos a estar conscientes ¿Sí? noche sí. tras noche de lo que estamos viviendo si meditamos si estamos trabajando a nivel interno durante el estado de vigilia vamos a seguir trabajando durante durante el estado de sueño si en el estado de vigilia decimos, ¿esto es un sueño o es vigilia? Es vigilia, ¿no? Lo repetimos a cada rato, ¿esto es un sueño o es vigilia? Es vigilia, es vigilia, es vigilia, pero eso que parece algo, un acto repetitivo, luego se va a repercutir en el estado de sueño. Y ahí va a venir la pregunta, ¿esto es un sueño o es vigilia? Y ahí vamos a decir, esto es un sueño. Y entonces ya el sueño comienza a ser lúcido. Uno de los tips. Hay muchos más, y hay muchos más por hablar. Uh -huh. Pero si logramos esta primer faceta tan importante, luego vamos a poder ejercer viajes astrales a voluntad. Porque viajes astrales hacemos todos. Uh -huh. Y todas las noches. Pero aquí, lo interesante es hacerlo con plena conciencia. Y viajar y lugar a lugar o visitar a la persona que nosotros uh -huh. querramos. Eso sería maravilloso, ¿no? Y eso ocurre luego de volverse consciente. Y por supuesto de perder el miedo, Dani. ¿Sí? Porque mucha gente de repente se ve afuera del cuerpo, ¿no? Sí. Me morí. Claro. Toma conciencia en ese momento que se desprendió del cuerpo, se ve a sí mismo, ¡ah! y pone a gritar y regresa, ¿no? O, todo, o ocurre también de que se pone a gritar y no pueden regresar, se quedan ahí como en un estado intermedio. Y eso, claro, da, traumatiza a la persona eh, y, y desde ya ejerce una resistencia enorme luego para poder hacerlo. Todas estas cosas hay que vivirlas de forma natural porque son naturales y porque aunque no tengamos conciencia se está viviendo. Entonces, eh, el reto es volvernos conscientes uh -huh. y despertar. Sí, sí. Uh -huh. Despertar en el sueño. ¿Otra bueno, pregunta. Eh, son las últimas, eh, okay. bueno, las últimas para hoy, ¿verdad? Porque para. todavía quedan pendientes. Sí, y sigan por favor poniendo preguntas que vamos a seguir respondiendo. Yo no sé hasta cuándo va a durar este programa de Tomando Mate. Yo creo que va a durar hasta que tenga hierba, porque el día que se acabe <risa> la hierba ya no va a haber más Tomando Mate. No Pero, sé si seguiremos con tequila, Dani. No, no <risa> no <sé. risa> Ahí vamos a hacer el programa Tomando Tequila y Retomando Tequila. Pero... Pero no, aprovechen este tiempo, estos momentos de que estamos haciendo estos programas, respondiendo todas las preguntas, porque muy posiblemente más adelante seguirá, seguiremos filmando, pero ya haremos otro tipo de. ¿Cómo se llama, Gaby? Otra dinámica. Otra, di otra dinámica, otro estilo de grabación, ¿sí? Así que bueno, otro formato, es sí. la palabra. Así que bueno, aprovechenos y pongan sus preguntas y mándenlas que las vamos a responder. Y ahora sí, las últimas preguntas. Eh, María María, ¿por qué percibo que hoy en día no veo el cielo estrellado como cuando era niña en los años 90? María María, es el sol, es el sueño, el dolor, una fuerza. Que... Ustedes no la conocen esa canción, ¿no? me hizo acordar eso. Allá en Argentina sí, sí van a saber de qué estoy hablando. Bueno, bueno María María, ¿por qué no ve el cielo estrellado como cuando era niña en los 90? Eh, bueno, yo no lo veo como cuando era niño en los 80, ¿sí? Y así, si vamos hacia atrás, los cielos estaban más y más despejados porque, bueno, por supuesto la contaminación y en especial la lumínica ha hecho que las estrellas ya no se vean tan claras, tan definidas y en cantidad como se veía antes. Ahora, si vamos a un lugar como la Biófera del Cielo, ah, sí. a un lugar alejado de la civilización uh -huh. se ve la vía láctea y se ve sí. las estrellas de forma extraordinaria ¿sí? fabulosa pero también hay que tomar en cuenta que posiblemente no sean los cielos <risa> claro, si no sea la mirada de María María que ya no es la mirada de esa niña ¿sí? ahora María María ve la vida y ve el cielo con nubes con distorsión, con aspectos negativos que antes no tenía. Sí, es igual posible, y ¿no? perdió la capacidad de asombrarse ¿no? de, con esas cosas que, maravillosas que siempre están ahí. Exacto, exacto. Tal vez eso es lo que le falta a María. Volver a recuperar la niñez y posiblemente pueda llegar a ver el cielo y pueda llegar a ver la vida como la veía cuando era una niña. ¿Qué más? La número dos. sí. ¿Qué repercusión tiene cuando morimos y nuestra cuenta en las redes sociales quedan activas con nuestra imagen? En vista de que a veces hay personas que roban las imágenes de Facebook y se hacen pasar por otra persona. ¡Ah, caray! Bueno, con respecto a la parte técnica, yo creo que se puede cerrar el Facebook, ¿no? Cuando alguien desencarne o muera, de hecho creo que uno puede dejar, ¿no? Encargado a otra persona. Eh, para si uno llega a morir, pueda cerrar la cuenta, ¿no? A mí me llevó hace poco tiempo como, como que eh, me preguntaba a Facebook si podía poner de encargado a alguien, ¿eh? Uh -huh. Sí, sí. Bueno, eso con respecto a la parte técnica, yo no sé quién para responder eso, ¿no? Pero sí lo voy a tomar desde el aspecto espiritual, que en, ese, eh, en esa rama sí puedo responder. Y la verdad es que no es bueno dejar muchas cosas que puedan estar de alguna manera reviviendo el dolor y el sufrimiento de las personas que se han quedado aquí ¿Sí? todos queremos dejar cosas para recordar ¿no? por eso decimos siempre un árbol escribe un libro, ten un hijo ¿no? deja un legado ¿no? pasa por este mundo y haz algo y deja algo para que te recuerden todos queremos ser recordados pero la verdad es que estamos destinados a ser olvidados esa es la verdad algunos algunos tardarán algunos siglos que sean olvidados Como algún prócer, como algún famoso por ahí Pero la verdad es que tarde o temprano también va a ser olvidado Ese prócer o ese famoso O, o, o esa persona que, que, que ha perdurado cierto tiempo más que el resto Ahora el común de las personas, nosotros Una generación, dos generaciones Tres, a la tercera ya nadie nos recuerda Esa es la verdad <risa> ¿Sí? Y si estamos de alguna manera dejando un legado positivo para la gente, un legado de dicha, de alegría, de espiritualidad y de amor maravilloso, fantástico. Porque entonces van a ver nuestro rostro, van a ver nuestros recuerdos y le vamos a inspirar un montón de cosas positivas a las cuales nosotros nos hemos dedicado a sembrar, nos hemos dedicado a compartir. Y esa es la intención que nosotros tenemos. ¿eh? Aquí. Ya más adelante, cuando no estemos en este mundo, gente que pueda llegar a ver este video diga: Ah, mira qué padre, este ya no está en este mundo, pero donde está, lo está pasando a todo dar. Porque si la pasaba a todo dar aquí, que sí. ya era un mundo difícil, allá en el otro mundo está fantástico, de fiesta. Eh, pero si dejamos recuerdos, si dejamos un Facebook con nuestras fotos, y, y, y claro, la gente que. Que todavía nos extraña Que todavía nos recuerda Que todavía está sufriendo De tanto en tanto Se da un paseo En el Facebook Y luego nos va a ver al cementerio Bueno, va a ver al cuerpo que está ahí O lo que queda, ¿eh? Ese dolor y ese sufrimiento Para esa alma Que ya está en otros planos Se supone, porque a veces todavía No se puede desprender Pues genera perturbación Genera conflicto, generan cosas nada agradables Entonces, lo mejor Lo que recomendamos Y lo que todos maestros recomiendan es Una vez que desencarna la persona Desapegarnos de ella Guardarlo en nuestro corazón Por supuesto, mandarle todas las bendiciones Toda la luz, el amor, la alegría Tener la certeza De que nos vamos a encontrar Es como si se fuera de viaje Ajá. Una muerte, debemos de tomarlo Como si se fuera de viaje esa persona sí. Con la confianza y la seguridad de que la vamos a ver Porque eso va a ser, eso es una realidad Y, y luego deshacernos de todo aquello que pueda nosotros removernos Todavía tristeza, todavía apegos, todavía condiciones negativas ¿sí? Sí. Porque no ayuda a nadie, no nos ayuda a nosotros y no ayuda a esa alma que desencarnó yo creo que está bien respondida la pregunta, ¿no? Sí, ¿Sí? sí Más que bien yo diría más que bien. Parecían preguntas, la de María María Algo difícil, pero, pero fíjense Había mucho en todo eso ¿Sí? ¿Sí? Y bueno amigos, hasta aquí entonces Vamos a llegar con este programa Dani, casi lo hiciste tú ¿eh? <risa> no, Muy lindo no. lo que compartiste, te felicito No, pues Son cosas que cualquiera puede experimentar Incluso cosas más bonitas Y pues lo comparto porque yo lo veo como una experiencia que no me pertenece, sino es algo que nos pertenece a todos y algo a lo que todos deberíamos de aspirar. Bueno, qué bonito. Y qué lindo que estés en el grupo. ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y qué lindo ustedes que nos, nos siguen hasta aquí, que ven nuestros programas, que nos mandan sus preguntas, sus felicitaciones. No nos dejen de seguir porque es importante. Es por ese motivo y es por esa, ratón, por esa razón que seguimos nosotros filmando programas. Por ese ratón no, por esa razón. No. Y bueno, ahora sí nos despedimos en Tomando Mate, Retomando Vida y chau chau, chau.